Juan Antonio Severino resultó herido en el brazo derecho en medio de forcejeo con asaltantes que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Así lo manifestó al narrar cómo ocurrió el hecho. Yo iba a trabajar para ellos a las 5 de la mañana, cuando voy bajando por la Inve. Vinieron los asaltantes encapuchados, me dijeron un ahí, me comenzaron a tirar puñaladas, yo defendiéndome, me quitaron aquí. El otro me tenía por el abrigo agarrado. Cuando viene una guagua de pronto, el hombre parece que se asustó, aceleró y yo pensaba que era para arriba de ellos. Cuando me viene el sangrero, me dejaron y se fueron. Hace llamado a las autoridades policiales para que incrementen el patrullaje policial en la zona. No, que se pongan palo de ellos y que hagan su trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.